y hace su debut aquí en la tertulia Juan Bustamante. Juan Bustamante, para que lo conozcan, que en las redes sociales eh, tiene muchos seguidores. Es completito, no, no, Feli, es completito. Fotógrafo, buen fotógrafo. Eh, Le gusta escribir libros. No os puedo decir si es bueno o malo porque todavía no he leído ningún libro suyo. Luego, eh, le gusta la radio, está metido ahí en una radio de Sevilla. De o, un pueblo de Sevilla, de, sí, de, Saltera, de, paradas, ¿no? de Paradas. De Paradas. Eh, luego, eh, está en redes sociales que, que se sale, y además del recreativo, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, ah, Y medio isleño. ¿Medio isleño? medio isleño. medio isleño, un poquito de todo, ¿Un poquito soy de un de variado. Sí, hombre, del recreo siempre, ¿no? De pequeño, de, de incluso cuando estábamos en el estadio antiguo, me llegaban de pequeños mis padres, ¿Eh? a verlo, y hombre, claro que sí, el decano que menos, de aquí de la ciudad. ¿Y tú, ¿tú qué recuerdas de cuando te llevaba tu padre al fútbol? ¿Qué tiempo era? ¿Qué, qué jugadores te gustaban aquí? Pues yo me acuerdo, es que claro, yo era tan pequeño y los nombres de los jugadores no, pero sí me acuerdo de ir al estadio Antiguo, el que ¿Sí? estaba allí, eh, de estar en el Gol Sur, que después me hice socio ya un poquito más mayor, y me acuerdo de... Bueno, mi padre me cuenta cuando ascendió el recreativo la primera vez, a primera división, él me, me contaba cómo lo vivió. Claro, yo no lo pude vivir. Claro, lógicamente. Lógicamente, qué pena. Pero bueno, luego vivimos el ascenso que sí tuvimos estrenando prácticamente el estadio. Y bueno, y esa final de la Copa, qué pena que perdimos contra el Mallorca. Que la y, y bueno, el partido de esta semana, ¿qué te pareció a ti? Pues mira, tú esta puedes semana... decir que te aburriste mucho y lo dejamos todo, pero vamos, el partido <risa> fue para contarte. Eh, yo vi un recreativo que empezó muy bien y lo he visto en varios partidos, pero luego empezó a ir de más a menos. ...es decir, salió como con mucha ansia de marcar el gol... ...que lo marcó, lo marcamos... ...hubo también un tiro al larguero de, de Juan Delgado... Eh, ...y vi el recre que empezó a ir de, men de más a menos... ...o sea, como que iba conformándose con el resultado... ...y es lo que pasó, tuvimos el gran problema... ...de que cuando marcamos el 2-0 ya nos relajamos... ...y qué pasó, que los barrios se vino arriba... ...también tuvo ocasiones, hubo tiro también al larguero... ...y tenemos que tener mucho cuidado en los partidos de eso... ...de no relajarnos, porque muchas veces pensamos... ...bueno, ya con un 2-0 ya es suficiente... Y ya hemos tenido muchas veces sustos y nos han empatado el partido. Eh... No, es fácil, es fácil. <risa> eh, a ver, eh, para el partido del domingo, eh, sabiendo que ya podemos ascender, ¿os sentís un poco presionado para el partido o para vosotros un partido más? La verdad que es un partido más, así llevamos desde el primer partido de pretemporada contra el contra el Vértice Deportivo que jugamos llevando solamente cinco días entrenando y al final pues, como te he dicho, es un partido más a partir de, de mañana preparar, prepararemos el partido con la intención de sacar los, los tres puntos y ganar el, el partido con nuestro objetivo Tú estabas estudiando para notario, ¿no? Yo, pues, sí Eso pues, es, pues, eh, pues, el gusto con notario de frente al mercado del Carmen <risa> Bueno, vamos a ver, José Gutiérrez, ¿qué, ¿qué se va a llevar? Vamos a ver, ¿qué se ha llevado? Un compadís. ¿Compadís? De, de Holanda, de Gaspar de Holanda. De Gaspar de Holanda. Vamos a ver, ¿qué se va a llevar Isidro Gómez? Venga, sacamos otro. Este, este, tenemos todo controlado, ¿eh? Camiseta de la tertulia. Una bueno, camiseta, pues fíjate tú qué contento va a estar. No ha salido exprimido todavía, ¿eh? ¿Qué? No. Fali Pérez. Camiseta de la tertulia. Otra camiseta para Fali. Camiseta José Carlos. Rodríguez González. José Carlos es el amigo del cámara, me parece a mí. Venga. Camiseta vintage. Ah, una camiseta vintage. ¡Este tres, tres. Vale, estrés! Si claro, esto es que... Va teniendo nivel esto, ¿eh? Claro, todo es así. María José S.M.R. Bufanda. La bufandita. Bueno, con el frío que está haciendo estos días. Adri Moreno. Botella de vino. El eh, vinito. Manuel Catalán. Ya no tengo más aquí, ¿no? más, Sí. No. Uy, a ver si No tengo más. se ha quedado uno fuera eh? Se ha quedado uno fuera Le damos el exprimidor, ¿no? El exprimidor no, el exprimidor tiene <risa> que, es que tocar el otro. Va a dar catalán. ¿Quién le va? No sé, el ramo de flores. Otra, no, ¿otra, camiseta? <risa> otra camiseta. Otra camiseta. ya está. Por pues pues un fallo mío porque yo creí que estaban todos. no, sí, no, no hay más, no hay más. Bueno, no te habrá guardado tú y uno, ¿no? Los ¿no? <risa> no, no, no dos eh, que a ver, te has quedado. Bueno, pues ya están todos premios dados, Todos dados. quedártelo ahí y demás. Ya sabemos que cuando se mantiene un entrenador, subimos de categoría y se pierden dos partidos, lo suelen echar. Sí. O sea que suele pasar, vamos, porque nunca... No, no, no, yo estoy convencido que de principio de temporada va a haber otro, otro, otra persona en el banquillo. Pues yo, sin entrar en valoraciones... De tan rápido? Yo la verdad que tenía algunas dudas, pero no por el equipo, sino porque... El equipo es completamente nuevo, estamos en una categoría también nueva, que donde no hemos estado nunca, o hace muchísimo, no, nunca, prácticamente nunca, y entonces, claro, estábamos en un sitio en el que todo es nuevo, entonces no sabíamos qué iba a pasar, pero la verdad es que hay que reconocer que, que han hecho una temporada impresionante. Por eso, cuando perdimos el otro día con el Puente Genil, que había la gente muy nerviosa, digo, bueno. Pues ya claro. estaba menos que el día de Lutero, porque había 13 puntos de ventaja y, y no era. Sí, pero vi a la gente que... muy nerviosa, digo, pero es que es normal que pierdan algún partido, es imposible ganar todos los partidos de la temporada. Claro. Y la gente ya se puso como que esto ya se había acabado la temporada, y ya se pusieron nerviosos, además, llevamos 10 puntos de ventaja. O sea, tampoco es para ponerse tan nervioso, pero el equipo, la verdad es que lo está haciendo muy bien. También es verdad que los rivales, con todo el respeto a todos los rivales, tampoco es que sean rivales de champion. Pero el recreativo este, este año está haciendo una temporada muy sólida. Y lo y fundamental, que es lo que le quería comentar, es eh, fundamental que cuando salgáis al campo el domingo no tengáis ninguna información de Lutrera, porque si no, claro. os van a poner nervioso como empiezan a decir, ha marcado Lutrera, os vais a desconcentrar. igual, no es que... Aquí Es que de es que 10 es que, puntos, falta de 4 partidos, 5 partidos. Cinco. cinco partidos. Sí, pero siempre influye y pueden desconcentrarle y cuanto antes, como se suele decir, liquidemos mejor. Dios. pero la gente eh, no, dios, para. dios quiera que no pero imagínate que perdemos el partido el domingo no pasa nada y el siguiente lo empatamos ya empieza la gente a ponerse muy nerviosa aunque esté prácticamente hecho empieza ya la gente a pensar ya nos están recortando y aquí ya sabemos lo que pasa que perdemos un partido y ya nos ponemos como que es una catástrofe claro, es lo que claro, claro. Yo, tal y como estamos con punto puntos aquí no pasa no pasa nada el problema es que si estuviéramos ahí que por cierto mmm, vamos ir a publicidad a, a, a tomar medidas injustas eso yo creo que es lo que comentaba antes ¿ves? Que, que por mucho que tenga número o fama el entrenador que como pierda dos o tres partidos lo que hemos hablado antes la ley del fútbol no, tiene, no tienen piedad o sea es así es lo que manda los resultados pero bueno pero que además cuando como bien ha dicho Nono no, cuando se te vuelve al palco miles de aficionados la presión al final te acaba haciendo que lo echen es que así que a lo mejor es verdad que le podía dar la vuelta Exacto. y volver a recuperar el, lo, el equipo y todo pero claro pero seguro que quitando a mil personas delante tuya y y, y échalo, y échalo y sobre échalo. todo que es uno contra el 25 claro pero yo no yo no creo que la afición que haya pedido funciona, una a una ¿eh? y nos quedamos con los 25 No me da la certeza es complicado porque la afición cuando pierde los partidos lo que hemos contado antes de, se, venir, nerviosa. Eh, se pone nerviosa y, y ya en dos partidos si empiezan a pitar está Juan, te también una bufandita para que sea para agradecer también, recuerdo del primer mmm, programa que ha venido. Muchas gracias. La próxima te va a venir para acá con la cámara y nos va a hacer un reportaje fotográfico a cada uno de nosotros, sí, a ver si saca a Nono y a mí con pelo. Bueno, sí, este que no, no tiene así no con la